pues como siempre al final de todos los grandes campeonatos sale un poco es cierto que más o menos que, que todos teníamos nuestros favoritos yo creo que incluso eh, pese que quizás sabíamos que curry iba a ganar dentro de nosotros queríamos que no ganara pero al final eh, se ha hecho la pesadilla se ha hecho realidad tú como tú como lo viste Paco pues mira mmm... Yo, bueno, me decepcionó un poco la puesta a punto final de Curry, porque habíamos visto las fotos que yo había visto anteriormente, o oh, joder, parecía que bueno, se veía muy impresionante, muy lleno, muy rocoso, grande. Y lo he visto, pues eso, más vacío, más blandito. Eh, no me ha gustado. Esperaba más, esperaba más de, de Curry. Eh, yo creo que se ha vaciado a última hora, ha eliminado demasiado líquido y se ha quedado un poco un poco se le ha venido bajo eh, tanto ese tono vale porque si te bueno ha salido más pequeño pero está más duro más apretado más pero qué va lo contrario y yo creo que ha sido cuestión de, de líquidos se ha ido se ha ido demasiado demasiado y entonces eh, ya sabemos todo que lo que pasa eh, vaciarte de agua a última hora es peor que incluso salir un poquito más lleno, aunque tengas un poquito más de agua. porque Porque por lo menos se te ve duro. Y de esta manera, bueno, se la ha visto un poquito peor. Y a mí me ha decepcionado un poquito. Eh, esperaba verlo bastante mejor. ¿Tú, Raúl, cómo lo viste? Pues mira, yo fui analizando foto por foto, vídeo por vídeo que me llegaba. Y bueno, eh, yo particularmente me quedaba con, con William Bonat eh, por todo, por, por la calidad, por ese mínimo detalle. Eh, esa separación muscular, esa dureza, esa piel pegada. Lo único que, claro, cuando, cuando veías a, a Brandon ese doble pise de frente con esa expansión dorsal, claro, prácticamente eh, se le veía mucho más grande. Me suma lo que ha dicho Paco, o sea, eh, yo sabía que, que iba a ganar, ¿vale? que iba a ganar Brandon por, por tamaño, por esa redondez, pero a nivel de calidad, separación, eh, nula. Yo creo... yo po, po, me esperaba incluso, a ver, que ganase cualquiera, cualquiera de los dos, porque pose por pose, William, claro, de, per, de perfil, no tiene un gran pectoral, lo que sí es lo que, es el, lo que son lo, el conjunto de los brazos, hombros, bíceps, que es espectacular, es, es un dibujo prácticamente, aunque Brandon, el, el perfil de pectoral, también tiene una masividad, masividad increíble. Yo creo, como dice Paco, si hubiese salido un poco más lleno, incluso con esa falta de dureza y separación, eh, si lo hubiese visto mucho mejor, aunque bueno, le ha valido, le ha valido para ganar. Pero prácticamente de, de, de espalda, la más muscular de frente, yo me quedo con William bonat Pero claro, ese es mi punto de vista personal, claro. De todos modos, yo creo Paco... Eh, a ver, que me he quitado los cascos, se me sigue escuchando bien, ¿no? Sí. Sí, sí. Eh, eh, a ver, yo creo que eh, con, con Curry... Con las fotos siempre pasa lo mismo. Nos mandan las fotos en el oxígeno, se le ve el de la polla, porque en el Olimpia incluso parecía que iba a sacar unas patas que flipas. Y luego el tío, macho, eh, ya es un poco lo que pasa un poco con lo de Patrick Tour, ¿no? que al final las fotos se distancian bastante de la realidad. Respecto a Bonas, pues tío, a mí, para mí Bonas me moló muchísimo. Ah, yo creo que se ha vuelto a meter ahí arriba, ha dejado las credenciales. Y vamos a ver hasta dónde puede Puede llegar a mí, Bona siempre me va el único problema es que tiene eh, las clavículas muy estrechas sí, y algunos para justificar la, eh, la posición de Bona, el que no hubiera ganado, hablaban de que sacó un poco de ginecomastia, que sí que es cierto que tiene un poquito, pero joder, macho, es que hasta qué punto eh, una puta ginecomastia pesa más que un Curry sin piernas otra vez, eh, con la piel gruesa, porque Curry eh, es de estos negros que a veces que tienen tiene la piel muy gruesa, porque de espaldas es que la piel tiene dos dedos, parece un traje de buzo. Y a mí la verdad es que me decepcionó bastante. Y yo sinceramente creo que una vez más eh, impera la política. Porque no veo razón alguna eh, ningún, ningún razonamiento físico para que, para que Curry se impusiera. Porque es que además sí. siempre se ha hablado que los campeonatos se, se ganan de espaldas. Y de espaldas la superioridad de Bonac era aplastante. Sí, sí. Bueno, aquí hay un oh. vídeo que se está viendo. Totalmente. Yo creo que tenía que haber ganado beca Y bueno, es que pose a pose era brutal Totalmente sí. Además el abdomen, abdomen dilatado Un poquito de Brandon también Se le ha escapado muchas poses Sí, sí. Y sí, luego de eh... ver, pues, A quién, quién visteis, porque Sansón Dauda Al final se metió un cuarto Bastante inesperado, sí. yo no contaba con él eh, Brett Wilkins eh, Yo esperaba muchísimo De él, se descolgó eh, Reagan Grimes, yo avisé que se iba a dar el ostión y se lo dio, eh, a, bueno, la verdad es que volvemos a ver que en campeonatos pro dominamos por tíos de más de 40 años y de lo malo es que los otros, bueno, incluso Kuklo ya de los veteranos, los otros eh, muy lejos de, de tener un físico eh, campeón, o sea, yo la verdad es que bastante decepcionado en líneas generales con los jóvenes porque incluso Kuklo, que siempre ha sido un segunda línea, me pareció muy distanciado del resto. Sí, comparto contigo igual, igual Sergio Aparte, bueno, decir bueno, Lo que has comentado de que sí que es verdad Aparte, eh, Brando ya nos lo ha metido varias veces Con el tema de las fotos ¿eh? En el Olimpia también, ves unas fotos impresionantes eh, Yo no sé Si estarán tocadas o es el tema De luces, lo que sea Que lo ves, ¡buah! que dices wow, Se lo va a llevar y luego lo ves encima del escenario Y no es lo que Has visto anterior en las fotos ¿sabes? Entonces a veces se engaña mucho y eso me ha pasado también, ahora que comentabas, me ha pasado con, con joder, eh, el de bañado and verde, Riga. coño, el chaval, el... ¿Cómo? Rigan, Brett Wilkins. El Brett Wilkins, perdona, sí. sí. Pues me ha pasado eso, que lo había visto en fotos, lo había visto wow, muy denso, muy tal, y esperaba un poquito más de él. Y mmm, lo he visto y también es, me he sentido un poquito decepcionado. Esperaba un poquito un poquito mejor, y ya no es en clasificación, sino él mismo, ¿vale? No sé, sí, lo, esperaba, lo esperaba mejor. Yo lo encontré fuera de forma, de hecho, Abre Wilkins, con una capita de agua importante, y luego además, eh, yo que me pasa el mismo problema, Paco, tiene, yo hablando con un amigo, le dije, ojo que todas las fotos que saca de las piernas, si te fijas, son desde una diagonal, no saca apenas fotos de frente. Y en el escenario quedó latente que tenía una pierna muchísimo más bombeada que otra y con muchísimo más tamaño. Y claro, un tío que no es de estructura especialmente grande, que se le veía realmente pequeño, eh, que si ya encima va sin el punto y sin la dureza, pues es que no tenía ningún argumento para estar en la final. Y aún así lo llamaron en la primera comparación, también me sorprendió. Pero bueno, aquí estamos viendo qué bonad, que Bonag, es que hay algo, no sé qué os parece a vosotros, que nunca he entendido de, de, del Arnold Classic, y es que den el premio... Al más musculado y luego el premio al campeón, que es como decir, si es culturismo, el, el más musculado no debería de ganar. <risa> es un poco, es un poco bueno, sí, sí la verdad es que es raro, es raro. Bueno, lo que quiere decir que también a lo mejor quiere, quiere enfatizar más el tema de formas, quizás, no solamente el músculo. Y Arnold ya sabemos que se tira mucho a esa, a esa vertiente no de, de buscar líneas, buscar formas. Y supongo que será un poco un poco debido a esto. Es la única explicación que le veo. Si no, es, no sé, es raro. ¿Tú de los jóvenes, Raúl? ¿Alguno que destacar? De los jóvenes, pues mira. Mmm, a, yo a Reagan Green ¿vale? Que lo he estado analizando y hablando con mucha más gente. A ver, está claro que no iba a dar ahí un. No iba, no, no iba a meterse ahí en el top 3, pero yo yo lo he visto óptimo o sea respecto a un cambio o sea hasta todavía le falta le falta mucha batalla pero yo lo he visto más redondo y lo he visto mucho mejor a mí a mí me ha gustado vale me ha gustado y ha mejorado ha mejorado mucho ha mejorado, eh, redondo, eh, pero más, la para clena. para categoría para categoría open eh, está verde le falta sí. le falta un poquito un poquito bastante más de tamaño la puesta a punto muy buena, las líneas muy bonito, luce muy bien, pero le falta chicha. Totalmente. Después, eh, para mí, para mi punto de vista, eh, Sansón Dauda, yo es que Cúclo lo tengo muy visto, es que no sé, a mí Cúclo no, sí. no me dice nada, no me, no me, no me llevo las manos a la cabeza. Y no sé si es por nombre o por política, que se han encajado ahí un tercero, yo hubiese metido a Sansón Dauda un, un tercero y a Cúclo un cuarto, ¿eh? yo. Cuclo, Cuclo estaba bien preparado, ¿eh? Pero, pero Cuclo estaba en muy buena forma, ¿vale? Que tiene la forma que tiene, tiene la forma que tiene, ya eso es es el típico cuerpo blanco, ¿no? Que, que, que, que bueno, no es aquello que impresiona, y el otro es todo lo contrario: son unas líneas, una clavícula ancha, la cintura, pero, pero en puesta a punto estaba mucho mejor Cuclo. Sí, sí, sin ninguna duda, pero también estaba Paco mejor en puesta a punto William Bonac y no ha ganado. Verá, que es un poco. Bueno, sí, sí, bueno, ya, no ya, ya, jugando, sí, bueno claro, si, que bueno, que si me luego me ya creo, sabemos. Yo creo que de alguna manera también habría que, eh, que premiar al físico de más envergadura. ¿vale? Sí, porque, sí, yo pensaba eso también. Y eh, la cumplo con diferencia, porque no nos engañemos, los que hemos visto a Samson Dauda en persona, más que grande, eh, o sea, más que masivo. Es grande, es un tío alto, sí. tiene los sal muy alto A mí es un tío en el que me faltan muchas cosas. Y en cambio Kuklo es el tío de más envergadura de la línea, es un buen armatoste y a la piel transparente. Entonces yo creo, yo ahí discrepo, yo, sí, yo veía Kuklo tercero, claramente tercero, incluso un escalón por encima de, de, de, de Samson. Tú, Raúl, que estuviste con Milos en Estados Unidos y Milos trabaja tanto con Samsung. Como con, con Reagan, ¿por quién, crees que apostaría? ¿por quién crees que apuesta más Milos? Sin duda, por Sansón Dauda, sin duda. Mira, es más, eh, en varias pero veces. Me está haciendo todo el día con Reagan, todo hay que decirlo, la resta Mira, haciendo... Sergio, y ya nos metemos en lo personal, porque él mismo, mira, de Sansón Dauda, no, nos enseñaba fotos, me enseñó unas fotos de una mañana, de frente, perfil y demás, y no decía nada, pero en cambio de Reagan Green. Eh, tiene muchas quejas a nivel de preparación, a nivel de, de estar con la dieta, a nivel, a nivel de, de hacer lo que él dice, o sea, si, siempre, siempre tenía quejas sobre Rivas, ¿no? Entonces, por lo visto no es un atleta fácil de, de llevar, según, según eh, pude, pude comprobar. Durante eso es Raúl, oye. Eh, eh, perdona, eh, Raúl, ahora que has comentado el tema y tal. Eh, coméntame, tú que ya tienes a Milo más que has estado con él y lo has compartido y tal. La parte de Milo es un tío que cuando sí, hay confianza sí. te cuenta, te explica, es una, uh, pasada, sí, sí, es, sí, es sí, una pasada. Pues eh, es verdad lo que ha llegado a mis oídos: que bueno, que derrigan que, que es muy vago para trabajar, que le cuesta mucho, que hay que siempre estar encima de él. Es verdad sí. eso. Sí, yo creo que, que, que Milos con Rigan tiene, tiene una cruz, tiene una cruz, efectivamente <risa> todo lo que me ha comentado me, lo, me lo, ha, vamos, eh, lo ha comentado Milo y bueno, y una de las anécdotas que creo que no sé si la dije en algún, en algún programa, eh, que vi a Milos echándole fotografía, Milos iba adelante, yo iba detrás con la mujer de Milos y el traductor, ¿no? y iba adelante echándole fotos a la carretera, entonces le pregunté, digo, Milo, ¿a quién le echas fotos? Y me estaba diciendo que Riga le estaba le estaba preguntando, y Milo le estaba diciendo, tío, que estoy de camino al seminario, tal y tal. Y el tío no paraba de, de mandar signos de interrogaciones como que ya, ya, ya, ya, ya quería la respuesta. Entonces entonces cuando dije, madre mía, la cruz que tiene, que tiene, que tiene Milo. Yo, yo a eso, eh, a ver, ten en cuenta, tiene antecedentes. Este es como los, como los presos, este ya tiene, tiene historial. Este se vino con el rabo entre las piernas de Dubai. Los que le conocen bien, Fede y demás, que son colegas suyos sí. en Valencia, te pueden dar buena cuenta de, de lo perrete que es. Pero voy a hacer una pregunta a los dos. ¿Cuántos años creéis que le quedan a Rigan para, que para que sigamos diciendo no? Es que es muy joven, eh, ya tendrá tiempo. Porque el tiempo pasa. Y al final, cuando nos queramos dar cuenta, Rigan pasa de los treinta y pico. Y yo soy los que creo que va a seguir exactamente igual. Teniendo, además, una de las mejores espaldas de la liga profesional. Pero es que ya canso un poco lo de, es joven, coño, que Samson Dauda no es un Master 2. Yeah. Y, a, y el tío, yo le he visto a Samson Dauda no pasar la final de un arnón en Barcelona. Y el tío va pico y pala, pico y pala, que a mí no me gusta, pero oye, cierto reconocimiento se merece. En cambio este, mmm, este es que no, es que no le da pie con bola, desde no, no. punto de vista. Se le dio mucho muy platillo y tampoco podemos olvidar que perdió con claridad, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, aparte, entre el estrés que le tiene a Milos, yo no creo que Milos pueda mejorarlo también poco claro. no, no no creo. Porque mira, a Max Charles, que también ha dado un bajo impresionante, que también, fíjate, el, ya Milos no lo estaba preparando por una, bueno, una, una, una niñería, por lo visto, según nos comentó Milos, de que en un programa en directo alguien dijo algo y, y le sentó mal y de ahí pues, partió, partió la preparación con Milos y la verdad es que se ha notado bastante, bastante... Un desastre. Un desastre total. No he visto a Marshall tan, tan mal en mi vida. En cambio, Justin, Justin que dentro, dentro de lo que es, joder, me ha sorprendido. Es un, es un tipo que yo he, he tenido trato, trato con él hace, hace tiempo, cuando competía, y, y lo he ido siguiendo. Y, y yo no apostaba, no, no apostaba mucho por él, pero me ha gustado, me ha gustado, me ha llamado, me ha llamado la atención cuando... He, cuando algunas poses, ¿no? Como el más muscular, si es verdad que el abdomen bajo tenía algo raro, pero para dentro de lo que es Justin, coño, ha llamado la atención. Por lo menos ha llamado la atención. Justin ha vuelto a su sí. último preparador. Ha dejado los moros y se ha vuelto a, a Decemen Factory, que nunca recuerdo el nombre, que ya hablé con él hace tiempo. Y, y, y Justin ha vuelto para atrás. Y un tema, no sé si os queréis mojar, eh, ya que ha salido el tema de Justin, eh, se habló mucho de la, en el campeonato de las piernas y los hombros de Justin. Eh, la sospechosa mejoría, o no tan mejoría, o al menos el incremento de tamaño tan sospechoso que ha tenido Justin en las piernas y en no. los hombros. Bueno, lo, lo de los hombros es innegable. Lo de, lo, lo de los, los hombros es innegable, pero desde, desde siempre. Y si lo ves de cerca en persona, es algo, algo abrumador, ¿sabe? Ahora, las piernas ya no seguramente... Si se decanta por los hombros, también se decantará por poner un poco sí, la y pierna. Puesto ya puestos a meterse en el laberinto, ¿no? Como decía aquel. Y aparte es de, es de eso, ¿eh? Justin, el que lo conozco un poco en persona, es el típico culturista radical, ¿verdad? Que en, en, eso, en, en esa altura uno ya va, uno va ya <risa> a 200 kilómetros por hora, pero Justin es, es de, lo, de los radicales. Pues, bueno, no sé, yo tendría que verlo verlo en directo, ¿no? A ver, porque a veces tampoco se aprecia lo de los hombros y las piernas que deciste Justin. Pero referente, Sergio, a la pregunta de, de Regan, eh, si va a mejorar, si, si es joven para subir y tal. Yo, mira, eh, tenga la edad que tenga, sea joven. Bueno, si eres joven y, y, y tu línea de progreso va ascendiendo, ¿vale? Mm, bueno, dices, bueno, y le das, bueno, y aparte yo soy de dar eh, como, como eh, la experiencia de decir, o, o el, venga, voy a apostar por él, ¿no? Pero yo lo veo que sinceramente, eh, eh, y más con los datos que hemos estado hablando, de que le falta actitud, ¿vale? Todas estas cositas que eso, yo creo que para estar en la cima, eh, si te falla eso, estás perdido prácticamente, o en cuanto eso, vas a caer si llegas pero que ya llegar, eh, creo que con esa actitud es muy, muy difícil que llegues a, a ganar un Mister Olympia Pero creo que, sinceramente, aunque ha mejorado mucho, creo que, y a, y a lo mejor hay gente que no, no le va a gustar lo que voy a decir, pero creo que le, que le va a quedar grande la categoría Open. No creo, y mira que me gusta con líneas, con, con todo, la puesta a punto es muy buena, tiene un fisicazo, pero creo que para la categoría Open... No creo que pueda meter tanta masa muscular para, para verse ahí arriba del todo, ¿sabes? Yo creo que, que dudo, dudo que lo pueda conseguir, sinceramente. Uh -huh. qué Mucho creéis? músculo tiene que meter. Sí. Sí. Sin ninguna duda, en la categoría 212, bien apurado, podría hacer mucho daño. Intentó ya en Classic, estuvo en clase pero ¿qué creéis, Paco? Porque normalmente yo creo que es un problema, yo, yo alguna vez lo he dicho, que en el culturismo se tiende a confundir mucho eh, ser un físico ligero con ser un físico estético. ¿Qué creéis que es, eh, Regan? Porque, bajo mi punto de vista, es más carente que estético. Sí, bueno, tiene buenas líneas, pero, pero es lo que decimos. Pero eh, muchas por, veces. Por, porque le falta carne, realmente, ¿no? Sí, pero eh, escúchame, es lo que decimos. Y, y es lo que tú has dicho. Mmm, pequeño estético. A ver, yo vería muchísimo más estético metiéndole 5 centímetros más de brazo o una dorsal más redonda, más llena y un bombeo de cuádriceps espectacular. Y Entonces sería es 100.000 veces más estético. Exacto. Es que por eso te digo que para mí es un físico carente, porque a Reagan, para que yo le considera estético, tendría que tener esa estructura que tiene con 10 o 12 kilos más. Entonces, claro. para mí, Pero... es un físico muy por hacer y claro. es un físico muy carente. Claro, Sergio, es que a Reagan lo que le hace falta es Masa muscular, pero masa muscular real, que no la tiene. O sea, Milos, o sea, no, hay, no hay otro preparador mejor que Milos para, para, para, para llenarlo, digámoslo. O sea, para, para sacarlo lleno y pleno al máximo de una carga. Ese es Milos. Y yo creo que Milos lo ha sacado aquí al 100%. Pero claro, no puedes crear una un llenazo muscular, una hipertrofia sarcoplásmica si no hay hipertrofia funcional. Y lo que le hace falta es hipertrofia funcional. Es que no, no, no tiene, no tiene. No, aparte que Milón le puede dar la condición, pero si no hay músculo, pues eh, Milón no se lo va a poder fabricar. Y menos a dieta. Sí. Y, y Rian es que no va a hacer un volumen de decir, bueno, voy a ver cuánto lleno, me tiro un año sin competir, porque a Rian le va, le, le, le va el pan en esto. Entonces él vive mucho en esa imagen, mucho en su vídeo, mucho en su marca. Entonces yo creo que Rian... Eh, y con su actitud eh, yo creo que está en un punto, yo sinceramente yo creo que el recorrido de Rigan eh, a nivel competitivo va a ser corto y las pruebas están, tío, que luego cuando se intenta meter en grandes campeonatos como en el Olimpia se le ve súper fuera de la línea el otro día pues porque salió un brasileño que era más malo que, eh, que yo, ¿sabes? Y, y bueno, pues el hombre ahí pues ya le hizo parecer menos malo, ¿sabes? A Reagan, pero yo a Rigan le había y porque marchal pues eso, que tiene ya más aceite que músculo. Mm. Eh, que ahora marchal con lo que ha subido la, <risa> el combustible, yo no sé ahora cómo será para bañar. Pero la verdad es que yo arriba lo veo muy fuera. O sea, lo veo más... A ver, me van a llover hostias, pero ya casi lo veo rollo un Michael Her, un modelo fitness, un tío para meterse en una liza de, de un 10 de un olivia, <risa> sin duda, le viene, le viene mm. grandísimo. Mira, están diciendo serio, estoy viendo en los comentarios lo de Regan Green, que... En 2.12 es una locura la categoría y podemos tener la, la hipótesis. Pero yo, a ver, es, todo es verlo, todo es verlo, porque si nunca lo has visto en un peso, no sabe cómo se va a ver. Yo me acuerdo en Lucas Osladil, eh, que se pasó de Open a competir en 2.12 y no daba pie, pie con bola. Después se pasó otra vez a Open y, coño, eh, tuvo una temporada buena. Bona también hasta en 2.12. Claro, pero mira, Dare, tío, Dare es un tío ahí que casi no da el peso. Yo qué sé, a Derek se le ve, se le ve gigante, tío. Se es le ve es que, es que, la mente eh, eh, Rian Grime no es, no es más grande de estructura que Derek. Uh -huh. No, ah, yo ah. creo que no. Para, yo creo que no, para nada de estructura. Si sí, Derek es, es, es increíble, la V, esa anchura clavicular que tiene, es una pasada. Uh -huh. Sí, pero lo digo porque lo están diciendo por el peso. ¿sabes? Que no da el peso, que no se mete en el peso. Es decir. Eh, prácticamente un cuerpo con una preparación y una estrategia se puede meter en el peso que sea. Que se vea pues una ya. mierda después es otra cosa, pero por eso se ¿no? puede. Por eso se puede. Como se te vea